Eso, somos Carlos y Anabel de Mouse House. Eh, nos dedicamos a hacer talleres de arquitectura con niñas, niños y familias, que es el caso de, de hoy, que hemos hecho este taller eh, dentro del proyecto Bordak de Atari. Y bueno, Carlos nos explica un poquito cuál ha sido el concepto de lo que queríamos hacer, ¿no? Bueno, beti Google dugu gausan modernoak, diela oso modernoa baino. Amengoko erekinak ere oso modernoa ziren bere momentuetan. Ordan geuk ekarri Dira, material hoiek egiteko horko gauzak ere, es di ahindez berdinak, guretzako amengoko arquitectura eta hori ere, dia ah, berdin-berdinak. Orduan, gauzatzi kioik bueno, espíritu osua. Hoy hemos empezado construyendo primero en Maqueta en chiquitito para familiarizarnos con la forma que luego íbamos a construir en grande eh, y la geometría un poco de esa cúpula geodésica, ese domo, en chiquitito ese iglú, ¿no? que también es una arquitectura que es un poco nómada, ¿no? se puede llevar de un sitio a otro. luego la hemos construido entre todas las familias en grande... ¿no? ...y ahí es donde siempre surge esa emoción... ...del de habitar eh, esa arquitectura en la que te metes... ...y es donde empieza el juego ¿no? ...y ellos ya se van montando su juego... ...alrededor de esta chabola cabaña... ...que hemos construido entre todos.